Hola a todos, bienvenidos al canal de Educa, les saluda Miguel Recalde. En este vídeo vamos a ver cómo nosotros podemos crear grupos dentro de Educa. Entonces, eh, para poder crear un grupo dentro de Educa, nos vamos hasta este icono, seleccionamos eh, la, la opción Ver más en este caso y nos vamos hasta la pestaña de Usuarios. Acá dentro de usuarios tenemos la opción grupos ¿okay? entonces una vez que estemos hasta, hasta este espacio acá fíjense que acá nos da la posibilidad de nosotros poder crear grupos entonces eh, cada, cada asignatura suele crear sus respectivos grupos eh, yo conozco eh, ciertas asignaturas que están trabajando con grupos, los de anatomía por ejemplo están trabajando con grupos están también trabajando por grupos los de medicina interna también están trabajando los de otorrino, los de ginecología también están trabajando con este modo, entonces es una forma muy práctica de definir grupos de alumnos dentro de un curso y luego distribuir esos grupos por ejemplo por, por tutor, entonces en el ejemplo que voy a mostrar voy a estar trabajando con el grupo de, de cirugía por ejemplo si ¿sí? entonces voy a crear un grupo de cirugía acá fíjense que estoy creando el, el grupo de cirugías acá eh, esto lo podemos hacer eh, con claves de matriculación si uno define una clave de matriculación en este caso por grupos entonces eh, los estudiantes Aparte de matricularse en ese curso en particular, se matriculan ya también dentro de un grupo de en, en el curso. Entonces, eh, para este ejemplo en particular no voy a definir ninguna contraseña de matriculación para grupos, porque yo ya tengo mis, eh, en este caso ya tengo mis eh, usuarios alumnos dentro del curso. Entonces, simplemente voy a definir un grupo dentro de mi curso y a ese grupo le voy a agregar... Eh, dichos alumnos, entonces eh, dejo esto acá como está, acá esto es opcional, puedo poner grupo de eh, o estudiantes, ¿sí? o en este caso grupo de participantes de cirugía, ok, una vez que tenga listo esto, sí recordemos que si voy a trabajar así ya tengo que tener alumnos matriculados entonces simplemente le doy guardar cambios voy a crear otro grupo en este caso sí porque voy a estar trabajando con varios grupos voy a estar trabajando con el grupo de medicina interna por ejemplo entonces defino otro grupo ¿sí? y posteriormente voy a ir definiendo los otros grupos ya sea de kinesiología, de pediatría, de otorrino y de urología por ejemplo dentro de este curso de educa 3.8 entonces cuando yo necesite agregar en este caso usuarios a este grupo en particular entonces tengo que seleccionar primero el grupo al cual yo necesito agregar o quitar usuarios y una vez que tenga seleccionado a ese grupo, entonces me voy a agregar o quitar usuarios entonces, acá yo ya tengo la lista de los participantes en este curso, fíjense que acá está la lista de los participantes y yo, por ejemplo, le quiero matricular al profesor León Villalba entonces, en el grupo de cirugía le agrego ahí ya, ya le tengo al, a, a, a mi participante dentro de ese grupo, por ejemplo, le quiero matricular al profesor Osmart. entonces le selecciono, ¿sí? y por cada grupo de alumnos, es importante que uno para hacer este trabajo ya tenga definidos los grupos de trabajo y también los participantes que van a estar dentro de estos grupos, para de esa manera hacer la distribución de trabajo dentro de un curso virtual, entonces eh, acabo de agregarle a, a, al profesor Machain. ahora fíjense que acá solamente los participantes o, o, o una cosa muy importante acá solamente los participantes que ya están matriculados dentro de mi curso me, me va a filtrar acá no me va a filtrar ningún otro participante del curso que no esté matriculado dentro de mi curso virtual, en este caso dentro del curso EDUCA 3.8 entonces una vez que yo ya tenga definido el grupo y una vez que yo tenga definido en este caso los participantes que ya tengo en este momento 5 participantes en este grupo en particular, le doy acá en regresar a los grupos y así continuaría con el grupo de medicina interna después crearía el grupo de otorrino, el grupo de pediatría y eh, voy a ir agregando los eh, diferentes integrantes de esos grupos y bueno una vez que uno define esos grupos en otro video vamos a mostrar cómo uno puede disponibilizar por ejemplo un recurso un material en, en este caso o una actividad en particular para que solamente pueda ser visible para ese grupo en particular bien amigos esto fue lo que quise compartir con ustedes espero que este video les pueda ayudar para poder crear grupos en su curso. Nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.